Al Tirri en tu parlante. Los frutos para el piso, ya arranco la noche, me llevo un par de turritas arriba del coche. Los rochos miran mal, al maestro del enroche, cayó el tirrigabo y la tarima ya se rompe. Y entonces en esta joda todos me conocen, los turros piden fotos y la baby quieren roce, los rochos tiran flama y la cheta que lo gocen, los chetos tienen miedo que a su gata se la roben, La gira ya arrancó con birra y termidor, acá andamos de casa en casa sembrando el terror, los capos llegan a las grandes y se replicó, empezó la casa andamos en modo ganador. Te llevo al candy shop, te doy mi lollipop y después por mi cuarto para que sientas el sabor. Y entonces en esta joda y la baby quiere el roce. Los rochos tiran flamas y las chetas que lo gocen. Los chetos tienen miedo que a su gata se la roben. Llegamos los tiburones con el flow del capone. Sin mandan en fantameo, más vale que corran acá, nadie se me cola. La baby me dan su cola y si se pone caliente en mi cama se descontrola. Los ñerí estamos claros, los chetos están caros. Activan fantameo cuando nosotros no estamos, acá nos arrugamos. Tu permu me reclama y vos no te hace drama Nos llevamos a tu guacha y vos no dijiste nada Ese culo me trae loco Mami montate en mi siroco Ella lo enrola nevándolo con coco Le gusta mi tema y la manera que la toco No le gustan los chetos, solo le gustan los me trae loco Mami montate en mi siroco Ella lo enrola nevándolo con coco Le gusta mi tema y la manera que la toco No le gustan los chetos Solo le gustan Rocho rojo ro ro rojo rojo rojo ro ro rojo rojo rojo ro ro rojo rojo rojo ro ro rojo alti rica por retumando los parlantes de los autos ya tú sabes